Fordo Falcon, el clásico argentino. Mis amigos del rincón del Ford, hoy es uno de los mejores días desde que empecé el canal, porque por fin voy a hacer arrancar este querido y amado motor Ford Falcon 187, cuatro bancadas. Este, llegó el día, llegó el día después de tanto trabajo. Eh, me tomó tres meses dejarlo así, como lo están viendo en estas condiciones. Está todo conectado. Ya después voy a hacer bien un resumen de qué es lo que le estuve haciendo. Acá tenemos el pobre diablo del Falcon guardadito. Pero bueno, básicamente lo que me queda es este, quiero ver si conecto el regulador para que cargue la batería. La batería del bolsito que de 75A, va a girar con bastante fuerza el burro. Le tengo que poner el aceite todavía, hay que ver también si sube aceite, espero de todo corazón que suba aceite. Así que bueno, acompáñenme que este video va a estar muy bueno. A terminar poniendo el caño de escape para hacerlo arrancar, porque sin el caño de escape me va a arruinar toda la pintura, esto fue un dato que me tiró un amigo Mauri, me va a arruinar toda la pintura y me puede terminar quemando también este burro, así que bueno, vamos a poner el caño de escape, tranqui panqui, ya está puesto el aceite, está bajando, fíjense que ahí todavía tiene aceite, todavía queda aceite ahí, así que después voy a mover el motor para aquella parte para que se vaya todo al cárter. Bueno familia querida, sí, sí, estoy bastante nervioso. Vamos a, vamos a darle arranque gente. Vamos a darle arranque después de 6, 7 meses parado. Y nada, y después de haberlo armado, armado completo, esperemos que esté todo bien. Vamos a darle arranque. <risa> Está mal carburado, sí Estamos transmitiendo en vivo. Acá está mi hermano Jonás. Saluda a la cámara, seguro. Esa... Bueno, en la cámara está Carly, mi hermana. Y yo, Andrés, de Rincón del Ford. Vamos a bueno vamos a darle arranque. Vamos a esperar que se una un poquito más de gente. Somos 7, ya casi somos 10. Ya vamos a hacer 20, vamos por 30, 40, vamos por 100. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal esa mañana? Acá mi hermana les va a dar una vuelta por el motor y mostrarle el banco de prueba que tenemos. ¿Se ¿Te escucha bien? Ya está todo lubricado. Levanta presión de aceite. Obviamente ya lo hice arrancar antes. Para no pasar vergüenza por si se prendía fuego o algo. Ahí está. Arranca de 10, así que bueno, mi hermano me va a ayudar a tener el radiador. Este se sacude un montón el motor, obviamente porque no está tan bien calzado como en el vano motor. Así que bueno, vamos, vamos, vamos. Hay, si traje, el ¿Lo afuera, ¿no? No. Pierdo un poquito de nafta, pero bueno, no. No pasa nada. Ahora vamos a carburar bien sale mucha gente, al carburado, eso es lo que pasa que me quede sin batería y después no tenga como irme a mi casa una belleza eh no, Ford, <risas> y bueno gracias a mi hermano este video va a quedar para la historia. Gracias a Carly también por todo. Muy contento, siempre la familia presente para darme una mano. Y cómo quedó, les gustó o no. Che como se sacó de esta bestia, eh. Se despertó la bestia. Bueno a los que están llegando al vivo ahora último, la verdad que es muy cortito. Porque la batería es del, de un auto diésel, entonces si la descargo mucho después el diésel no me va a arrancar. Ya para, el próximo, para la próxima vez que lo haga arrancar, este, voy a comprar un regulador de voltaje y voy a conectar el alternador. Este, pero bueno, lo vamos a arrancar la última vez, un ratito cortito. Y ya cortamos el vivo. Les mando un abrazo grande. Quédense que lo voy a arrancar la última vez. De todas formas, el video este va a quedar guardado para que puedan revivir eh, este espectáculo que a mí me encantó. Mira, ¿Todo bien? Sí, está quemando nada más. Acá está. Estaba regulando el último. Está a punto parece, ¿no? ¿Vieron cómo arranca? Un abrazo gente, gracias a todos por estar